Muy buenos, todos chavales. Yo soy Basic, y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite. ¿Qué es lo que os traigo hoy? Pues chicos, es un vídeo bastante interesante. Porque es que hoy han metido en la tienda nueva skin, que es la skin de la bombardera oscura, y un pico que ese pico se puede mejorar conforme vas consiguiendo kills en partida. Entonces, vamos a ver cómo mejoramos el pico poco a poco en partida de diferentes niveles en Fortnite. Así que nada, antes de comenzar, este domingo acaba el sorteo del pase de batalla que está estábamos haciendo si queréis participar pues simplemente seguir los requisitos que están por pantalla y si ya los habéis hecho pues chicos darle un me gusta a este vídeo la meta del vídeo de hoy sería conseguir llegar a los mil likes y es que entre todos yo creo que hombre mil likes podemos llegar no así entre entre todos entre familia así que venga chicos vamos ya con el vídeo bueno, pues chicos, os explico. El tema de la bombardera oscura es una nueva skin que ha metido ya en la tienda. Y es que llevaba mucho tiempo, pues, saliendo el tema de la bombardera oscura: que es que tenía que salir, que es que no sé qué, que si el pico, que si el la ala delta, que si eh, yo subo vídeos a YouTube. Que esta bombardera oscura ya ha salido en la tienda, tiene un precio de 1200 pavos. Ahora veréis cómo me la compro. Y el tema es que el pico, conforme vas haciendo kills, pues va subiendo, como por así decirlo, de nivel o de fase. Aquí os estoy poniendo una imagen de cómo es el pico normal cuando nosotros entramos en partida y otra imagen de este pico cuando nosotros conseguimos llegar al nivel máximo tenéis que quedaros viendo el vídeo para poder ver cuál es el nivel o ir viendo fase a fase cómo evoluciona el pico en partida así que chicos no me voy a enrollar más vamos a ir con la partida y con los mejores momentos de estas partidas vamos a ello bueno chicos, pues estamos en una nueva partida De Fortnite y fijaros con la skin Que vamos chicos, vamos con la skin De la bombardera oscura Y el pico del golpe trueno O sea, el pico es una auténtica pasada Ahora sí en partida que lo estamos viendo es una auténtica pasada Conforme vayamos haciendo unos kills En esta partida, pues vamos a ver Crecer este pico los cuernos O sea, en sí el pico no crece, sino que Únicamente los cuernos son los que crecen Vamos a intentar, vamos a rusar un poquito Y pues eso chicos, lo que os estaba comentando La skin es bastante tocha, de hecho tiene los simbolitos del cubo creciendo y demás, o sea, eh, desde luego que con esta skin no os vais a aburrir, porque es que combina el tema del cubo y demás con todas las novedades de la isla y, y con una skin, como os estoy diciendo. El chaval este me ha visto perfecto, perfecto, perfecto, porque este chaval se le veía muy animado, eh. Se le veía que había jugado muchísimo. muchísimas horas a Fortnite No me importaría, sinceramente, traeros Al canal un vídeo eh, De secretos sobre esta skin, sobre el pico Y demás, y en este vídeo vamos a ver Un secreto, que es algo que tiene especial Este pico, que muchos de los otros Picos que tenemos ahora mismo en Fortnite, pues no tienen Únicamente unos poquitos picos, pues tienen Estas cosas especiales, entonces Hoy ha tocado el caso de la nueva skin No me he tirado los minis, porque es que ahora mismo Los acabo de ver, y eran 4 minis, madre mía Lo que podía haber hecho con 4 minis, bueno No pasa nada, de hecho, eh, lanzar Granada me lo voy a pillar, por el simple hecho De que balas de subfusil no llevo Pero bueno, no pasa nada, chicos, mirar el pico De momento, habéis visto Que ha cambiado la iluminación de los cuernos Y ahora mismo están como llamé antes Y han crecido, aunque no lo hayáis notado, Han crecido un poquito los cuernos De este pico, creo que, miradlo, miradlo Chicos, que os estaba diciendo que iba a venir más gente <risa> Madre mía, pero este chaval Ha pillado a muerte Vale, y qué tenía escopeta Vale, vale, vale, chicos, fijaros al menos El cuerno, o sea, el cuerno, los cuernos De este pico, ahora han crecido bastante Más y las llamas, como podéis ver est Están más intensas y eso que solamente Llevamos dos kills ¿Cómo? ¿Cómo? Fijaros, chicos, kill fácil, o al menos Eso es lo que parece, está el chico en la azotea Bien, tenemos cofre, pero el cofre ¿Dónde está? Que me entero yo Que me entero yo que lo tenemos arriba el cofre ¿Qué? ¿Por qué te vas, compañero? Si venga por ti, precisamente. Muerto, madre mía, le hemos matado en el aire. Pero, o sea, en las partidas anteriores me revientan, no sé ni cómo. Y aquí, o sea, esto eh, Fortnite me está queriendo decir que, que tenga más cuidado. No me gustaría que nadie me quitase la vida que ya tenemos, chicos. Por aquí veo algo amor. Por aquí hay un chaval. Digo, veo algo dorado. Y es que por aquí hay un chaval. No, no, no, no. Fuera, uh. fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Madre mía. Saltador, balas. Va, este, este chaval tenía un montón de cosas. Es que otra cosa no. Pero una minigun nos vamos a llevar a muerte. Míralo como le estamos reventando. Ya está, chaval. O sea, ya está. De las pocas veces que utilizo la, la minigun, ¿eh? De hecho, no, no la pillo nunca. Aquí se están disparando. Míralo, míralo ¿Ruseamos, chicos? Dos Se han pillado los dos en la grieta Y me van a dejar a mí solo aquí, ¿verdad? Muy bien, oye Se ha caído, se ha caído, se ha caído, se ha caído Nada, nada, ¿Oye? nada, nada Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos Perfecto, 4 kills chicos. Ahora mismo os voy a enseñar el pico, que es que ya se me olvidaba. Mirad chicos, mirad el pico como ha crecido. Fijaros. Os voy a ir poniendo un poquito unas imágenes para que podáis ver las comparaciones. Vale, vamos a recargar esto. Y chicos, nos quedaría una kill o dos para poder conseguir este pico al máximo. A su estado máximo de los cuernos. Fijaros, eh. Es que ya de por sí Las llamas brillan muchísimo Tienen muchísima intensidad Y es que están muy grandes los cuernos Muy grandes Una, dos kills más Para ver este pico en su fase completa Vamos a intentar hacerlo Vale, perfecto El círculo lo tenemos por aquí Yo creo que vamos a tener que subir la montaña y todo, eh Por desgracia Pero ya nos han construido por aquí O sea que Vamos a intentar ir por ahí Vale, pues chicos, vamos a pillar todos estos árboles que tenemos por aquí Que vamos, nos, nos los han dejado preparados para que los pillamos Y vamos a ver este pico en su fase máxima Estamos motivadísimos De hecho, lo que podemos hacer es utilizar la isla para irnos al círculo Es lo más lógico que podemos hacer ahora mismo Y lo que nos puede salir mejor ¿Hay, hay gente por aquí? Y vamos a ver dónde están Vale, están en caserío colesterol Nada, nada, nada, paso, paso, paso Voy a irme para el círculo porque es que me lo estaba pensando seguir sí. Para la gente que haya eso El círculo no lo tenemos bien, ahí hay un chaval Bien, y aquí nos vamos a quedar Nos vamos a quedar aquí por el simple hecho De que justamente en E Tenemos a un chaval, un chaval Que tiene tiene ganas de, de también subir Su pico y ver su pico a nivel máximo 10, quedamos 10 Vamos a ir a por el globo, estoy decidida por el globo Y a ver qué me toca Es, es arriesgado ahora mismo ir a por el globo, eh tenemos hecho... Curte, cúrate, cúrate. Hemos dicho que íbamos a jugar cubriéndonos. No vaya a ser que nos pase lo que nos ha pasado antes. Vale. Está tocado, está tocado. Vamos, vamos. Hola. ¿Estáis viendo eso? Estáis, Pero bueno. Vete, vete de aquí. Vete de aquí. Estás, estás que no, chaval. ¿Estás es que no? ¿Estás es que no que venía otro? Estaba esperando, yo creo que ese chaval estaba esperando A que terminase con el otro Me viene, creo que está aquí Este chaval está aquí Vamos, vamos Venga chaval, venga chaval Que me has venido a rusear y no deberías haberlo hecho Madre mía, este chaval tenía un montón de luz no, no, no, no, no, salta, salta, salta, salta, salta, salta, que ya, ya te han dado una advertencia y que ya tenemos el pico a nivel máximo. Ya te han dado una advertencia. Bueno, el pico, el pico, chico, por si acaso me matan, aquí está. Vamos, saltado, saltado, corre. ¡Uah! No te creo, no te creo que nos hayamos escapado de esa. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Tenemos otro aquí, tenemos aquí debajo. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Minigun, no me falles. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. bien. Y a los materiales. Vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Qué frenetismo, por Dios! <ríe> y el pico, pues ahí está, ahí está muerto. No, no, no, no. No te creo. Cúrate. Ah, que lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí debajo, chicos. Vamos, vamos, vamos, minigam, minigam, minigam, minigam. Vámonos, vámonos, 21 de vida. Vámonos, estoy nerviosísimo ahora mismo, chicos Vamos, vamos, vamos, vamos, cuérdate, cuérdate, cuérdate El pico, chicos, ahora mismo lo enseño Intensidad muerte, os lo digo, eh No sé si es que crece ahora mismo más los cuernos o no Pero la intensidad que tiene el pico está muerte Al rojo vivo, las llamas de, de los cuernos Voy a intentar pillar ese globo ¿Aquí hay un chaval? Puede ser que aquí hay un chaval Saltador, saltador, nos ha venido perfecto, perfecto ¿Y qué más, qué más, qué más? El kit lo tengo en la casa, lo tengo en la casa. Vamos, minigun, minigun, minigun, minigun. Buenísima. Buenísima, tírate los minis. Buenísima, tírate los minis. Esa minigun que nos está salvando, eh. Vamos, vamos, vamos, vamos. La zona, la zona, la zona. Buah, buah, buah. Este chaval... Espero que esto no esté en altura, porque es que si no, el chaval este nos tiene ventaja, pero a muerte ahora mismo. Míralo, míralo, vamos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. No está en círculo. Tiene que venir, tiene que venir. Abajo, está abajo, está abajo. ¡Vámonos! Vámonos. 10 kills. Primera victoria de este día. Y ya hemos visto el pico. Lo máximo que lo podemos conseguir. Chicos, pegad un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pin, pan, truco.